¿Cuántas cosas nos dicen de la producción de la vestimenta? De por la ejemplo ¿No? Manuel, Manuel Turizo se, empezó, empezó se a chocó cantar el sofá acá, Bueno, muchas cosas están diciendo Que yo no quiero reproducir No, pero se usa, es la última moda ¿eh? ¿La ropa esa? Sí Pero eso no se pide Es la última <risa> moda Parece el alfombrado del departamento Bueno, pero de 74, así se usa ¿no? Yo que voy usando ¿no? vengo así, ¿eh? Vestido ¿Vos a dar tenés algún traje te... así o no? Sí, sí tiene ¿Tenés un sacado así? Sí, <risa> si tenés... tengo ropa así Sí tiene, Te, yo Me gustaría le que vayas mañana así ¿Vestido así? Sí, ¿por qué no? Tiene unas bermudas Por, Por ejemplo, quieres? mira, entra, entra, entra a mi Instagram A ver, entremos en Instagram En la, en la historia ¿cómo Tiene estaba? una bermuda apretadita tiene Ah, mira vos uh. Floreada ¿Sabes qué, Roddy? Me encanta que nos divertamos un ratito. Por lo menos. Este, Estoy ingresando eh, a La cara tuya, si no está, Es que es no, no sé no qué quieres nada. decir. No, no, no nada. entiendo a dónde querés llegar. Pará, es y que... se usa la onda así pijama, ¿viste? Parece que te ha levantado claro. la onda, Pero se reusa. Claro. Se re o sea, pero esto no es esa onda. Y esto bueno, es una onda es más traje, más, más. Ah, no, bueno, pero. Pero te querés decir que se usa. Es más setentoso, Roddy, ese look del chico este se usaba, no eh, para la botamanga, sí o no. No, no, no, no. En los 70 la ropa era muy ajustada la pata de elefante. Pata de elefante. Ya. Sí. Y, y... ¿Pata de elefante camisa, y lo mismo que Botamanga? Camisa abierta hasta el pupo con el cuello ¿Pachos? grande. Con el pecho peludo. No, bueno. Así es muy fuerte. Te veo con la copa del mundo. No, para. <ríe> Poné la pon pon pon historia. Ay, ay, a ver. Sí. Ay, ay, ay. Ah, qué facha. Cuidado ay, pasa, con lo que cuando bajo Después eh? pues, sí que la revista... <ríe> no te haya elegido a vos. ¿no? <ríe> de verdad. <ríe> Me pueden, ay, elegir, ay, ay. me pueden seguir sí. si quieren, ¿eh? Ah, ver, no sí. ah, Está encima, arriba, está arriba. No, no, Para, para, para, para, historia para, para, para, para, para, para, para, que para, para, para, para, para, que para, para, historia que sigue es que es cuando te dicen yo, ¿Querés una relación seria conmigo? Está. Y está Diego haciendo ¿Esto qué es? ¿Y eso? Este, este fue el look Este de del sábado a la noche sí, Estuve con vi. Sofía o sea, Y eso es lo que quería mostrar Fuimos a una fiesta electrónica En lo Hilario Hilario Hilario, sí. Hilario Alicante ¿Y esto es lo que querías mostrar? El look eh... Y si querías ver un look no, no, por eso, no, para pero para para ¿Vos tenés no, te una queríamos ver el look parecido a Turizo ¿Qué estás mostrando Rodolfo? Vos querías mostrar el look del sábado y nosotros queríamos uno como Turizo A ver, para, escuchémoslo, escuchémoslo, escuchémoslo No, no sé qué querés, tal ¿Vos qué querés? Que venga mañana Ahí está, ahí tenés a adiós. ¿Querés una relación seria conmigo? Mi respuesta No, pará, pero fíjense en el Instagram Debe tener, porque yo lo he visto con las bermudas floreadas ¿Vos ¿Sí? decís? ¿Una bermuda? ¿Qué? Floreada. No tengo bermuda floreada. Eh, ¿Qué quieres? ¿Que mañana traiga un look raro, Tano? Oh, ¿Otra cosa más moderna ¿crees que traiga? Nada, tenemos que irnos a, ir a la pausa. Yo te pregunté, ¿tenés un saco parecido al de este sujeto? Me dijiste sí, te dije, bueno, mañana podrías traerlo. Nada más que eso. Pero puedes hacer lo que vos quieras, Roddy, porque a vos todo te queda bien. Quedarte muy tranquilo. porque ¿por qué crees Evans al lado tuyo? No. Un poroso no, sí. no existe. No existe. 8:36 minutos de la mañana, 20 grados 4 la temperatura. Eh, Ahí va el saco, a ver. No, ese exacto lo he traído acá. No, pero pará, tenés uno que es floreado celeste. Yo lo he visto. Floreado celeste. Ah. Sofía, has ¿visto? Ah. Bueno, bueno. Ah. Para adentro no Chico, está ¿Por porque estamos con... mostrando el Instagram ah. de Rodolfo. <risa> <risa> ¿Qué hacen con el circulito en mi cara, chicos. Ahí tiene camisa floreada. Mirá, ahí tenéis, mirá. Camisa Mister... floreada. También. Pará, Bomba. ese saco que tenés puesto ahora, ¿no tiene flores adentro? Ah, porque tengo un saco con flores del lado de adentro. Sí, sí, sí. No, sí no. Bueno. Sofía, comportate, de verdad. Me ha hecho tentar, de verdad. Aparte, digo yo te he visto, pero yo te he visto, ¿sabes qué? En la calle, eh, creo que es Montevideo, hay una casa fotográfica y tiene una foto tuya afuera. No, se promocionan con vos, ¿No ¿sabíamos eso? hijos. sí. De... Es verdad, nos han puesto varios ahí. Vamos con los Está mensajes de la casa de cuatro, Yo cada vez que paso, digo. Para Gisela Campos, cada vez que pasa, entra y le dice, ¿podés sacar mi foto de la vivienda? La sacan y cuando se van la vuelven a poner.